Bueno Alejandro, se viene un torneo importante en Entre Ríos, ¿no? Así es Gaby, este, tenemos, estamos promocionando acá en la 29 Expo, todo lo que es la fiesta del Dorado, la 29 edición del Dorado entrerriano en La Paz, Entre Ríos. Este, para contarles... Eh, a todos los amigos pescadores que el día 30 de septiembre damos inicio con lo que es la pista de Ceñuelo, sí con todo lo que es bike. y el día sábado continuamos con lo que es los o sea, mosca y carnada así que lo estamos esperando a todos los que quieran participar, los que se quieran sumar estamos acá hoy y mañana también acá en esta exposición así que bueno, la verdad con muchas expectativas ya tenemos casi medio cupo este... Cabe destacar también que hay un poco porque este, todo tiene que ver con, lo, con los fiscales, con, estamos usando algo novedoso que es la aplicación PESCAP para todo lo que es el control y fiscalización de piezas este, para que el pescador se sienta seguro, confortable también y que vaya teniendo minuto a minuto de lo que va pasando en la fiesta de pesca mientras se desarrolla el certamen. Bueno, un torneo muy interesante porque hay para todas las modalidades de pesca, ¿no? Sí, eh, la verdad que muy interesante, si bien es la 29 edición de la pesca con carnada eh, y es este, la número 16 de pesca este, con mosca o fly y este, la octava de señuel. Eh, Así que bueno. La verdad que tenemos este, todas las modalidades con una misma especie que es muy deportiva y sobre todo todos conocemos lo que son los pesqueros este, del norte de la provincia de Entre Ríos y específicamente en La Paz. Así que los esperamos a todos. Gracias Alejandro y mucho éxito. ¿eh? Gracias David. LCC de Entre Ríos de Colón, eh, por lo nuestro es tratar de fomentar la pesca y evolución, también tratar de fomentar lo que es el artesano, que es el que hace en madera, que no hace más en plástico, que también contamina el agua, esto por suerte es todo material reciclado, tratamos de, de también, por ejemplo, el uso de un solo anzuelo, que es para no enganchar tanto en la piel y no lastimar el pescado, tratamos de, de que bueno, de que también crecer un poco y, y fomentar eso, un poco más que nada. Bueno, felicitaciones, gracias, muy bueno. Muchísimas eh. Gracias. A